Son rojo fuego, Los alientos, es un manto gris, los deseos se quedan lejos, pero sé que voy a subir. Si quiero salir de aquí, si quiero, me quiero pero tengo que vivir. He decorado a gusto este infierno. Doy una fiesta por mí, de aquí, quiero cambiar lo que está feo. Salir de aquí no quiero, te amo dentro de mí, excavando el fondo de un agujero De la luz de que voy a seguir Los reflejos en rojo fuego Los alientos sumando gris Los deseos se quedan lejos Pero sé que voy a subir Si quiero salir de aquí Si quiero Dorado a gusto este ¿no? Doy una fiesta pa' también a ti Quiero cambiar lo que está feo Quiero coger lo que te di Quiero que caiga una droga